Hola amigos de América Latina, saludos a todos mis seguidores en Instagram. Les reitero la invitación a que adquieran su membresía. Si realmente están interesados en hacer un pacto con mi señor Lucifer, un pacto que los lleve a caminar por las sendas del éxito financiero, a cambiar de vida, contáctenme ya al WhatsApp 315-630-4823, código país 57, en Colombia, y adquieran su membresía. Me contactan ese WhatsApp que les acabé de... Eh, mencionar o en la descripción del vídeo van a encontrar también mis números de contacto para que adquieran su membresía y hagan parte de la logia luciferina Semillas de Luz. Cada día son más personas que la adquieren y usted no se puede quedar sin la suya. Adquiere su membresía y haga un pacto con mi señor Lucifer completamente gratis. Es solamente para los miembros activos de la logia. No se quede sin ella. WhatsApp 315-630-4823, código país 57. Atrévete y déjate sorprender.